¡Bienvenidos a Geekweldix! Hoy vamos a hacer la continuación del al salto a la cárcel Y... Eh, hoy estoy con Álvaro. Hola. Hola a todos Y el coche que hemos elegido es, eh, es el LG de Álvaro, también conocido como... Sobra de la noche Lo que pasa es que es, que es de que, día de, de, de día y bueno <risas> Cada vez será más de día aún ¿Álvaro ah, bueno, ¿está puesta la radio? Eh, no la máscara, la máscara. Que no se nos olvide nada. <risa> Tenemos todo bien meditado. Tenemos hasta un plan hecho para la huida. Bueno, que todo es huida, no hay... Misión. Eh, vamos ¿Cuál es el motivo de hacer esto ahora? Divertirnos y hacer pasar un buen rato a los televidentes. <risa> <risa> televidentes, bueno, vale. Vale, ya va. <risa> Lo tienes bien estudiado, ¿eh? Veo, <ríe> <estudiado>, veo, la teoría <ríe> vale. Esta vez salto bien Salto oh, bien incluso cuando... ¡Oh! Uh oh, oh. <ríe> ¡Oh! Y no me choco, madre <ríe> mía, este dijo que no iba a chocar y Encima salto automático completado, flipado Flipado, ¿eh? Tú y yo lo sabemos No me choco, chaval, es ¿eh? que nivel vamos Oye Venga, por aquí quepo han he hecho daño A mí un poco vale. Pero nada más O sea, tengo más de tres cuartos de vida Vale, perfecto Ese este coche no sé es... qué hace ¿Este qué hace <risa> Bueno perfecto Ese, ese... Kiro ha salido perfecto Para esquivar el coche. Este dicho que esta ruta era perfecta para esquivar al salir. Ah, por aquí... Ya no lo no, están, ni, si, ni siquiera lo no están viendo ya. A ver, están un montón de coches en el salto. Por aquí, madre mía. Vale, ves ¿Qué? el salto. Ay, oh, sí, lo veo pero... Oh, qué mal, ya, ya dañé el coche. Qué mal. Tío, es que no... No, Vale, no hace falta velocidad. Vale, vale, vale. Ahí, ahí. Perfecto. Ahí, ya está. ¿A la primera ahí, ¿eh, Álvaro? A la primera, <risa> ya ves. Qué bien. Así sí. Vale, seguimos. ¿Qué coño...? Vale, solo no ha sido mi pantalla. Eso ha sido el lag, ¿no? <risa> eso ha sido el lag, sí. ¡Ole, eh! He matado uno ¿Olé? ¿Esto que fantástico ¡Míralo! ¡Sale <ríe> de la nada ese! de entre coches! <ríe> ¡Sí! <ríe> esto se ha quedado aquí todo sin ruedas Mira ¿Dónde va? ¿Ves? Te he dicho que este sitio también era bueno para esquivarlo ¡Qué tío! Ya está, ¿ves? Y esos se quedan ahí Adiós. Adiós Es que mi plan era infalible No sabía <risa> No nos ven... Ah vale, si sí, ya no nos han visto Es que como aparecen los eh, por tres. ¿Has visto ese coche? Si sí. Yo no <risa> <risa> Vale, por pues, no, favor no. Vale, ahora el giro, vale, que te salga vale. bien el derrape ¿eh? Vale, vale Y policía a ver qué hace... Oh. Eh! A ver, que viene tú, que viene un montocho. No tiene ni ruedas ni tíos. Hey, vale, a ver, ahora. ¿Cómo, cómo te persigues sin ruedas, fuck ¿No Ahora para dónde es. A ver, ahora ya sé. Pero nos si persigue ese y creo que hay que echar las ruedas. ¿Estás escuchando los huesos que Estás escuchando a los huesos que me están llegando, ¿verdad? Sí, pero da igual. No, no da igual, luego estos se escuchan en el vídeo. <risa> <risa> <risa> <risa> Vaya, vaya con el policía. Madre mía. Pua, pues eso ha sido un fail mío, tío. Tenía que haber puesto un móvil. En silencio. Yo igual, tío, si no soy ni no nada. Vale, perfecto. Está mi coche casi en el final del túnel. Lo hacemos el camionzo. Ahí, un poco más adelante, a la derecha. Un poco más adelante. ¿Lo ves? Sí, a ver, sí. Aparca el coche en las vías porque así si se lo llevará al tren. No dejaremos. Espera, espera espera espera espera corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre corre ya corre viene el tren justo al otro lado, ¿eh? Bueno, como si viniera... Como si... Tú lo has aparcado al lado del tren, ¿no, ahora Sí... Vale, pues... Bien... Vale. genial... Perfecto, ¿eh? ala Ahora solo... Mira, es que... La liamos... Y en un momento ya estamos a salvo... Dale like al vídeo si os ha gustado... Suscribiros para más... Y es ya porque este vídeo ya ha terminado ¡Adiós!